Esto pasa en la trima, por ejemplo, de le dice, denle un gran abrazo al Rally de nuestra parte, amigos, en gratitud por su apoyo siempre con nuestro pueblo. Jorge escuchando desde Andalgalá, Catamarca, pueblo que resiste a la mega minería a cielo abierto. El abrazo para Jorge y la bienvenida para el Rally. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a Jorge, un amigo. Toda la gente que de la está asamblea de la de y de todas las asambleas que deben estar ahí escuchando también para poder compartir este rato con nosotros, Rally, siempre la bienvenida a la tribu, que sabes gracias, que Dios. es tu casa. Esta sapita tariega Viene llegando Y se mete a la rueda Como jugando Y se mete a la rueda Como jugando En el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo. Mi niña, mi niña, Perfecto. Rayo, la muy larga, ¿no? ¿eh? Nosotros compartiendo la mañana y este cierre de la mar en coche.